Bueno chicos, hoy estamos con un nuevo vídeo De Fortnite y bueno, ya se va acercando La Navidad, no sé cuándo voy a subir Esto, pero es que estamos al día 21 Quedan 3-4 días para la Navidad Y es que, vamos, en Fortnite ya se está viviendo Ya este tema navideño Entonces como veis hay una ambientación Impresionante, que si árboles Que si el autobús, que si las skins De la temporada 7, pues lo que vamos a hacer En este vídeo va a ser desearle La feliz Navidad a todos con nuestra skin de Papá Noel y traerles unos Cuantos regalos, básicamente Regalos lo podríamos traducir en este vídeo Como granadas o dinamitas Entonces ya verás qué bien Les va a sentar los regalos Básicamente nos vamos a meter en una partida normal En solitario y vamos a ver qué podemos hacer Con las personas que nos encontremos Así que chicos, feliz navidad Y vamos a comenzar Pues podríamos ir tipo pico polar o el lago nevado Y de ahí pues ya pillar loot Un poquito de loot, un poquito de dinamitas Y vamos allá A quien nos encontramos por aquí y a quien le podemos desear Feliz navidad que se va a ir con un regalo bien, bien fresco Ok, cofre por aquí, justamente en el pico de este iceberg Vale, vamos a pillar este escudo tocho que se nos ha caído por aquí ¡Ah! Daño, uy Vale, uh <risa> Dos cofres Perfecto, ya tenemos la dinamita Ya podemos comenzar repartiendo regalos Y ahora vamos a pillar también el AK Porque oye, que usemos dinamita no implica que no podemos usar el Laca, por ejemplo Ahí está el bloque de hielo y encima había ahí otro cofre Vale, lo que estaría bien es encontrarnos un montón de dinamita Y repartir un montón de regalos A todas las personas de la lobby, pero Oye, dinamita no Ojo, yo hablando Que es que en cada casa que voy me encuentro un cofre oh, ¿qué? ¿qué? ¿Qué acaba de pasar ahí? Hola Sí, me sigue pasando, mi personaje está bugueado o algo Ojo tenemos al primer afortunado ¿Pero por qué? Estoy Bugueado, pero pero a muerte Podéis imaginar que hay un vídeo De Papá Noel haciendo un Nosecop Pero literalmente que el título se llama así ¡Uy! <risa> Venga, bro, feliz Navidad ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Loco! Toma, venga, venga hombre, ¿qué colgado? Disparándome desde arriba, pero cómo se atreve. <risa> no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, oh, no, no. no. este chaval se va a llevar un regalito buenísimo. Esto por aquí. Venga, feliz navidad, bro. No ha sido como un regalo, pero te ha sido igual. Atención. Yepa, adiós, ¿dónde se ha ido? Atención, chicos, prestad atención. <risa> Aquí estamos, bro. <risa> Este duelo quedará para la eternidad Venga bro, feliz navidad Ha sido un buen duelo, ha sido un buen duelo, la verdad Hemos aguantado ahí la mirada, las posiciones A ver quién era mejor Aquí tenemos un espagueti corriendo por la calle Tranquilísimamente El espagueti se ha llevado 30 de daño Ah... Antonio, Antonio, feliz Navidad. Pero bueno, pero bueno, pero bueno. ¿Se te ha pirado, eh? Espagueti. Uh. <ríe> bueno, no son dinamitas, pero nos pueden ayudar igual. Las granaditas. Oh, estoy yendo un chaval. Atención, chicos Granada, granada, granada Quiero decir regalo en vez de granada Let's go, let's go, let's go Regalo, regalo Regalazo ¿Qué hace aquí? ¿Un copo de nieve flotando? Hola Señores, ahora Papá Noel Desde la ponia reparte regalos así Bueno, no podemos soltar Granadas así, estaría muy guay, eh Soltar granadas así, también os digo Oh, un drop, un drop navideño Vamos a por él ¡Oh! Torreta montada ¿Y qué más me ha dado? Escopeta Bueno, vale, la escopeta no está mal Se lo podrían haber currado un poquito más ese drop, ¿eh? ¡Oh! Me han disparado, me han disparado De abajo, de abajo Lo sé, lo sé ¡No, no, no, no, no, no, no! no Que me he pensado que estaba a la izquierda ¡Feliz Navidad, bro! Creo que no hay otra manera, así que Lanzador, bueno, saltador, lanzador Ya no sé ni lo que digo, sería la hostia Un lanzador de regalos a ver, a ver, a ver. No se lo espera. No, que la ha cagado, la ha cagado, la ha cagado muchísimo. Uh, toma. <ríe> Regalazo de Navidad.